El cultivo de autoflorecientes es cada vez más recurrente en los jardines de los canabicultores. La estabilización de estas variedades está produciendo genéticas de culto alrededor de todo el mundo. Si quieres extraer todo el potencial que te ofrecen las variedades autoflorecientes, debes de tener en cuenta algunos factores. Por ello hoy queremos hablar de los errores más típicos en el cultivo de cannabis autofloreciente. Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. La siguiente pregunta nos la envía Honey Mota desde Bogotá. Honey nos pregunta: ¿Qué variedad auto me recomendáis si busco un efecto potente? Querido Honey, si buscas una genética con un efecto potente y cerebral, la Calamity Jane de nuestros amigos de Budasid será tu mejor elección. Calamity Jane es una variedad procedente de Norteamérica que destaca por su alta concentración de THC en sus flores. Esta variedad demuestra a quienes afirman que las variedades autoflorecientes no pueden ser potentes que están equivocados. Sus altos porcentajes de THC pueden competir de tú a tú con las no autos de todo el mercado. Esta genética es fruto del trabajo realizado a partir de los clásicos de las genéticas americanas de los hermanos Green y Buddha Seeds, donde se seleccionaron varias líneas genéticas híbridas de predominancia sativa para cruzarlas con la Magnum. Tras años de de técnica de selección y cromatografía, consiguieron esta calamity de la que están muy orgullosos. Su estructura se basa en un gran cogollo central rodeado de pequeñas ramas que terminan en cogollos prietos y densos. Su sabor muy dulce, con toques a incienso, muy ácidos. Su efecto es el deseado por todo amante de las sativas: muy creativo y estimulante, potente y duradero, perfecto para pasar un rato de risas entre colegas.